suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos criptotiburones bienvenidos un día más al canal bueno, ya va, va dando los últimos coletazos, las vacaciones espero que estéis todos muy bien que bueno hayáis podido descansar, los que sé que estáis de vacaciones, que las disfrutéis eh, y bueno, pues los que vamos volviendo, que nos <ríe> que nos den por donde amarga los pepinos, pero bueno, al final, esto está todo hecho con un fin, ¿descansamos para qué? Para poder seguir adelante, seguir peleando, seguir luchando para sacar todo esto adelante. Bueno, noticias buenas, noticias malas, noticias regulares y noticias... Bueno, os voy a lanzar una pregunta, porque os quiero lanzar una pregunta a toda la comunidad, eh, que oye, de esto sabéis, estoy seguro... Y eh, creo que va a ser interesante Bueno, en primer lugar, eh, BitMEX Bitmex, La plataforma BitMEX anuncia que ya podemos hacer eh, Sus intercambios en USDC Fantástico, yo la utilizo a diario Si alguien quiere utilizarla, por aquí te bajo tenéis los links Y bueno, a mí me va de maravilla Ha tenido su, en el pasado su, sus cosas buenas, sus cosas malas Pues como todos los exchanges Ya es un exchange muy antiguo Es un exchange que está también por ahí de, perdido la mano de Dios Te van a pedir que KYC, pero... Pero, a no ser que seas un malo malote, tampoco le van a decir nada a nuestra tía que nos quiere quitar la paga siempre. Por otra parte, muy interesante, Rusia, adopción adelante, muy inteligente. Eh, al, fijaros que China para mí hizo un, una gran cagada prohibiendo las criptomonedas. Eh, su Yuan estaría mucho más avanzado si hubiera permitido las criptomonedas y los intercambios estarían intercambiando en yuan Digital, etcétera, etcétera. Y Rusia ha dicho: venga, vamos a, la, a, hacer, a preparar la lanzadera y vamos a hacer que toda la población ya, pues bueno, sepa manejar las criptomonedas, sepa manejar un wallet. Luego ya lo prohibirán, ¿vale? Pero de momento, de aquí al 24, sabemos que oh, parece ser que las criptomonedas van a estar. Eh, pues eso, adelante van a, van a salir. Eh, muy beneficiado el mercado, yo creo, con, con esta noticia. Eh, para pagos transfronterizos, etcétera, etcétera. Eh, así que, bueno, estos son pasitos, pasitos pequeños. Bueno, pasitos, Rusia es un pasito pequeño. Eh, pero lo, lo, lo que hay una cosa yo me he dado cuenta en estos días, así vas viendo noticias así un poquito, ¿no? A lo loco, y yo digo, estamos, estamos como una puñetera regadera. Es decir, ahora veo que Europa quiere topar el precio del gas ruso. Pero vamos a ver... Eh, yo, si a mi, a, mi, a mi país o a mi casa, a mi casa llega Coca-Cola, ¿vale? Y tengo cuatro botellas de Coca-Cola y le digo a la gente, no, no, ve tomaros un vaso de sidra de Coca-Cola, vais a tomaros un vasito normal de 250 porque está topado y no podéis consumir más, ¿vale? Y vais a pagar un euro por cada vaso, ¿vale? Pero si a mi casa no llega Coca-Cola, ¿cómo cojones voy a topar el precio de eso? Es decir, si no llega el gas ruso a Europa, no, a nosotros no nos llega gas porque no lo han cortado y han dicho hasta que no eh, se solucione el problema con Ucrania, no, no voy a volver a abrir el gas, ¿cómo vas a topar el precio? Estamos locos, o sea, de lo que no tienes, tan, tan payasos son, tan, tan retrasados mentales son... O sea, es increíble, ya se podían ir a su puñetera casa. O sea, cuidado que ya empiezan a haber boletes en Alemania en contra de Ucrania, eh, que empiece a bajarse Ucrania en los pantalones, porque la vaselina se la van a poner. Dentro de poco aparecerá el informe Zelensky. Te os digo yo, y creo, vale, creo que algo pasará. Y no, Zelensky, es que es un exterminador, es un no sé qué, es un tremendo lo que sea, hay que quitarle de ahí, poner a alguien en favor de Rusia, que se acabe la guerra, ¿por qué?, porque vamos a pasar frío. Y tener en cuenta que esto es a las puertas del otoño. O sea, estamos en verano. Todavía estamos en verano. Y ya están empezando a decir que. ¡Hostis! Que no. Que esto no puede ser. ¿Vale? Ojo. Y encima de todo esto que pasa. Va que no. Y sube los precios. Pues sí. Claro. Es que es lo que pasa. Al final las cosas cuestan. Entonces voy a tener que subir los precios de todo. De los cursos. Del canal VIP. De los. Eh, de, de todos los scripts voy a tener que subir el curso el, perdón, el precio de todo eh, lo haré en, al final de mes y no me queda otra que subirlo porque los precios de todo pues suben pues a mí también me queda, no me queda otra que subirlo yo lo digo, lo aviso por si alguien está pensando en, en bueno, pues decirme me apetece coger uno, pues eh, que lo vayáis pensando bien, la gente que tenéis que renovar Vale, eh, pues bueno, y tres cuartas de lo mismo, y si alguien tiene que renovar el VIP, canal VIP, que me lo diga y le mandaré un código de descuento. Eh, bien, dicho esto que es importante, pregunta que os lanzo a todos. ¿Por qué cuando Facebook quiso tener su eh, cripto estable, su stablecoin, se lió la que se lió? O sea, era prácticamente, eh, bueno, prácticamente no, fue un problema de seguridad nacional. Y sin embargo, BlackRock está metiendo el USDC de Cycle por todos los lados. Es increíble. Es flipante. No deja de ser una compañía privada. Exactamente igual que Facebook. Lo paguilado. Facebook llega a, a un montón de billones y estos llegan a cuatro. Aunque controlen medio mundo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a Facebook no le han dejado? Y a BlackRock sí. O a Circle. Sí. Es tremendo. Bueno, vamos a ir con Bitcoin. Eh, que de momento, ¿qué pasó? Caída. ¿Dónde llegó la caída? Sí, bueno, sin ánimo de, de querer colgarme absolutamente nada. Justo, justo, justito. ¿Vale? Al borde del TP1. Clavadito, ¿vale? ¡Pum! Y aquí ha rebotado. ¿Cuál es el rebote que podemos esperar? ¿Vale? En torno al que está haciendo. Si pasa de ahí, mejor. ¿Por qué? Vamos a hacer una pequeña medición. ¿Vale? De este máximo a este mínimo. Y vemos. Ahí. ¿Vale? Y vemos que está llegando a nuestra querida línea verde. 0,38. ¿Vale? Ha estado peleando, estableciéndose por debajo del 0,20 y pico. ¿Vale? Hasta que ha llegado al 0,38 y ha dicho, ¡pum! Ya ha llegado ahí. Bien, en el momento que lo pase ya sabemos que 0,50 va, va a ir. ¿Vale? Eh, lo ideal. Vale, en este tipo de movimientos, es que llegue a lo que ha sido el soporte anterior. Intente llamar a la puerta y decir, oye, si no puedo, pues me vuelvo a caer, a, a probar, a ver si la zona en la que he tocado es débil, es fuerte, sigue habiendo volumen. Es decir, eh, a pesar de que hay gente que dice, no, hay volumen, no, tal no, no, sí, sí, está habiendo volumen, sigue habiendo volumen, esto es muy bueno. Eh, alguien decía, comentaba que, que, bueno, que lo único que, lo único que le beneficia que haya volúmenes a, a los exchanges eh, no no, no error, a ver, a los exchanges le beneficia todo los exchanges son la, la banca, siempre ganan ganes o pierdas tú, a ellos les da igual que el volumen sea eh, eh, mayor, sí, evidentemente quiere decir que hay más, más número de operaciones normalmente, y van a cobrar más comisiones pero le, a ellos les da igual que el volumen sea positivo, que sea negativo que suba o que baje para ellos es mejor que suba, porque eh, esas reservas que tienen valen más. No nos confundamos, ¿vale? O si sea, alguien piensa que es que no, es que los exchanges prefieren que baje. Que no, que no, que no. Que no. Los exchanges lo que quieren es que haya operaciones. Vale, bien, volumen. Favorece a la exchange, sí. Pero ¿a qué favorece también el volumen? En todo este movimiento que tenemos aquí. Toda esta barbaridad que tenemos aquí de volumen que ha subido un montón en comparación con, bueno, pues el resto que vemos... <risa> Que no tiene inclusivo, pero decía, ¿no? Por encima, muy por encima del volumen que se negoció cuando eh, tuvimos el, esta alerta sanitaria del COVID, ¿vale? Muchísimo más, está viendo. Eso favorece a una zona que va a ser un grandísimo soporte posteriormente. ¿Vale? Esto, esto favorece muchísimo eso. Favorece eh, que haya mucha gente en unos niveles y que cuando caiga se rebote rápido. También favorece eso. O sea. Eh, no seamos tan, tan conspiranoicos y vayamos a ir a lo que a nosotros nos interesa. ¿vale? Y pensemos como aquel eh, gran hermano del mercado. ¿Qué le interesa ahora mismo al gran hermano del mercado? Le interesaba, después de todo este movimiento a, con muy poquito volumen, le interesaba volumen. Para generar ese volumen, ¿qué le hacía falta? Acercar el precio. ¿Por qué? Porque su precio medio de compra era alto. A lo largo de mucho tiempo el precio medio de compra era alto y lo que decíamos que para mejorar eso que había que hacer, tirar el precio. ¿Y ese gran hermano qué ha hecho? Pues tirar el precio. Ahora bien, cuando considere que tiene suficiente volumen acumulado para poder volver a atacar zonas superiores, atacará zonas superiores, pase lo que pase. ¿vale? Y ahora bien, ¿y a todo esto le afecta la economía global? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Puede eh, llegar a volver a intentar un ataque a los 25, incluso a los 28? Por supuesto que sí. ¿Vale? Fijaros que entre eh, las zonas en las que estamos, tenemos el TP1 inferior, el TP1 superior, que ya los, ya los medimos en su día, el TP1 del canal, al cual llegó perfectamente, y esta zona que fue una resistencia, resistencia, resistencia, soporte, resistencia, y una vez que la perdimos no hemos podido, ni siquiera la hemos llegado a retestear, o sea que es probable, ¿vale? es posible que en un momento dado pudiéramos ir a testear los 21 y medio, pero, pero, ojo, tenemos muy cerca, pues bueno, eventos, palabras que tienen que decir los Powell Ranger y compañía, que pueden no sentar muy bien. Vale, entonces, bueno, ante esas cosas tenemos que estar bastante atentos, ¿vale? Nada más, o sea, el mercado ahora mismo no tiene mucho más eh, que decir, no hay más que añadir, señoría. ¿Vale? Esta es la realidad. De momento, yo lo que espero es un retesteo de esta zona, ¿vale? La zona de los 19.550 aproximadamente, ¿Vale? para, si tiene fuerza, superarlos, sería muy bueno, y si no, pues volver otra vez a donde hemos tocado en suelo, en la zona de 18.525, aproximadamente, la parte superior de este TP1 que dibujamos, eh, no sé si fue ayer o antes de ayer, ya estoy perdido con esto de las vacaciones, me vuelve medio loco. Ethereum, por su parte, bueno, pues igual, rebote. Eh, esta línea de tendencia que tengo marcada en verde aquí, bueno, pues eh, no es algo que está por casualidad, sino mínimo, mínimo, mínimo, mínimo guerra, nos apoyamos en ese mínimo volvemos a apoyarnos, intentamos perderlo y ahora hemos hecho desde esa zona igual un rebote bueno, si lo que decíamos ¿no? si esto fue un mínimo y ahora conseguimos un mínimo superior, es posible que volvamos a intentar atacar la zona de los eh, 1750 ¿vale? para intentar pasarla ¿por qué es posible? bueno, primero el total market hoy está positivo eso es bueno, pero ¿qué pasa con las dominancias? también están cayendo Está cayendo la dominancia del USDC. Está cayendo la dominancia del USDT. Y la que sí está subiendo es la dominancia. Bueno, aparte de la del BNB. Que está, está pues eso. Fijaros. vale Máximos históricos. En ello está. Este máximo anterior está justo en ello. Aquí hizo un techito. Cayó. Vuelve a hacer otro techito. Y a ver si lo pasa. Pero si vamos a la de Bitcoin. Que es la que nos interesa. Y fijaros que esta zona de soporte de la dominancia. Que tenemos marcada desde hace bastante tiempo. Ha intentado ha intentado volver arriba y no ha podido. No ha podido con ella. ¿Vale? Y vuelve otra vez abajo. Si sigue cayendo, mmm, va a ser bueno. Joder, ¿y cómo es bueno que pierda...? A ver, lo que llevo diciendo mmm, años ya. Años. Los que estáis en el canal lo sabéis. Lo que tiene que hacer Bitcoin es perder dominancia y subir precio. ¿Para qué? Para que no afecte tanto las caídas de Bitcoin al resto de las criptomonedas y dejen que los proyectos que sean buenos que sean positivos puedan crecer sin la necesidad de que Bitcoin K2 por 3 les esté dando por saco ni más ni menos vale que esa dominancia se reparta, eso es muy bueno eso es muy bueno, en fin de momento el mercado es lo que es lo que tenemos eh, tenemos bastante inestabilidad eh, de verdad no os olvidéis de que seguimos en un mercado bajista que estamos vamos a ir a, al semanal porque aquí yo creo que bueno pues está claro Vale, que estamos en un cataplón. Fijaros que aquí hicimos caída con este sostén, retroceso, caída con este sostén, retroceso, lo que toca ahora es caída. ¿vale? Y esta es la realidad. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Que podemos tener más rebote o menos rebote? Sí, sí, por supuesto que sí, claro que sí. ¿vale? En todas las en todos los, los, los retrocesos siempre hay impulsos, y en todos los impulsos hay retrocesos, siempre. Fijaros, ¿veis cómo el volumen ha subido? Una barbaridad. En comparación, mirad, el del covid ¿Vale? Mira el de la, esta, esta caída de mayo del año pasado. O sea, eh, tenemos muy buen volumen. Está muy bien el mercado, ¿vale? Eh, que no, no, no, no os confundáis. No os confundáis. Pero eh, esta crisis eh, va a ser larga. No tiene pinta de ser corta. Si hay alguna buena noticia sobre lo que es la, la, la guerra de, de Rusia, la invasión de. la, la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, bueno, pues eh, mejorará un poquito todo lo que todo lo que podemos hacer, pero más allá de eso, pues es difícil, es bastante difícil eh, el, el mercado, ¿vale? Va a estar complicado a lo largo de bastantes meses, no pensemos que esto es jauja, ¿vale? Bueno, hay verge Network, que es una de las que tengo aquí, ya tenemos unos TPs antiguos que vuelve a intentar ir al TP1, pero quería ver los cortos de Bitcoin, que ayer intentaron, ¿veis? Ayer, que hicieron? Se vinieron, se apoyaron en lo que es el 50% de este canal que tenemos que llevamos desde hace ya un montón de tiempo. Ahí, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que rebotaron. Ahora no pueden con este máximo relativo y vuelven otra vez a, a intentar. Seguramente venir a pegarse al 50%. ¿Qué sería ideal en este momento? Que los perdiera y se nos viniera abajo. Que hubiera una falla del canal y se viniera todo abajo. Eso vendría muy bien a Bitcoin. Poco más. ¿Vale? Eh, pero estaros muy atentos. Cuidado con las altcoins, ¿vale? Porque la, hablo de altcoins contra Bitcoin porque la dominancia de Bitcoin en cualquier momento puede rebotar y hacerles bastante pupa en definitiva, Bitcoin vamos a verlo sobre esta gráfica que es la que estamos llevando estos días eh, perdimos nuestro fantástico canal aquí hizo una forma de cuña que efectivamente perdió como tal, ya hizo su primer recorrido segundo, tercero prácticamente al final nos falta llegar a la parte inferior del TP1 que sería lo ideal en la zona de aproximadamente 18.000 a partir de ahí veremos a ver de momento R6 recuperando un poquito de, de aire el, el de 4 horas no ha llegado a tocar completamente la zona de 30 solamente, un, ahí está bastante cerquita, rebota en una hora atentos, vale, porque vamos al 50% de RSI, estamos justo en esa pelea en este momento, y en diario pues nada, apenas se ha notado simplemente nada, un guayilla, un guayilla que yo lo que yo entiendo es que va a seguir cayendo hasta que por lo menos llegue a una zona de sobreventa eh, por debajo un poquito por debajo de la zona de 30 y ya nos indicaría cositas, ¿vale? Eh, pero bueno, ojalá desde aquí rebote y, y, y venga otra vez al 50% y vuelva a caer, eso sería un movimiento bastante bastante decente eh, No voy a decir que sea el tipo de movimiento que yo espero pero para mí sería el, momento, el movimiento técnicamente ideal Vale, es decir, por lo menos venirse a la zona de 21 Kini, antes de que Powell Ranger nos ande fastidiando. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo va, pero al final es lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que nos tiene que dar el mercado y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!